Yo fuera, tú me retiraría y escucharás como ritmo. Y verás cómo es que tú Tú siempre ven aquí te hablan de lo mismo. Y como que era, sigue lamiendo como los chinos. La vida se empieza con romo y cerveza. Pero tú la empiezas con jugo y cereza. Yo no pongo eso, yo parto cabeza y ahora vengo siendo príncipe de reza porque ya yo no rezo, tengo par de pesos. A mí no me busques, que yo no ando en eso. Por eso que tengo lo mío guardado. Así que no me busques vete para el otro lado. Tengo dólar y ahí en la cara se me. Se me ve, se me ve, tengo dolaría ahí, en la cara se me ve, se me ve, se me ve, se me ve, se me ve, tengo dolaría ahí, en la cara se me ve, se me ve, se me ve, se me ve, tengo dolaría ahí, en la cara se me ve, se me ve, se me ve, se me ve, se me ve, el proceso es tener par de pesos, que a tu mujer, le voy a romper eso. Cuando te me pases, rompete los huesos y después reírte como caña y hueso. Cuando tú te busques, tu ama me llama, caco de pistola y de aullama. Oye, que lo que vende a quien tú llama, te doy 25, nada más. Que yo te bendiga, que no te falte comida, que te dé un día de vida y que desde te maldiga. Eso siempre se aproxima, pero ya se me olvida. Tú conoces a ella ni la ella, ahorita me tira Y después ya que cocina en la sala y me sería. Tú no me das para sonar, mi Música te pase nada, hablaste con la vecina. Tengo dolaría ahí, y en la cara se me ve. Tu jeba llama a todos los días que quiere que yo le dé. Ella me frena a su pante y tú le compras con la ley. En la ciba en tu niñez, cuatro de la retraté. Yeah. Tengo dolor en el festival y tú rompiendo la tarjeta. En Colombia dice que Biblia tiene la neta. No tengo más pagado y estoy un control de papeleta. Los viejos, en conmigo, todos no me vemos en la creta. Me callé porque ya le hizo un tentado al debajo. Me contaron uno que algo del tanto gusto los pros. Dicen que yo soy la para, pero yo soy el mejor. En mi pecho tengo tanta barra, más podan tabernamo. Tengo dolaría ahí, y en la cara se me ve. Se me ve, se me ve, se me ve, se me ve. Tengo dolaría ahí, en la cara se me ve. Doraria y de y y doradaría y y doradaría y y doradaría y y doradaría y y doradaría y y y y doradaría y y doradaría y y doradaría y y y doradaría y doradaría y y y y y y Macam, pues, oye, oh, Macam, oh, pero que, y lo camaseo.